Siento que puedo hacerlo mejor. Veamos si, si está bien o no el pastel. Casi acariciando, casi rozando el pinche checkpoint. Si no Va muy rápido Puta madre Van muy rápido Necesito ir más rápido Para poder medio adelantarme Cero. Puta madre. <coughs> bueno, ya... ya lo logré putas habré ganado falta poquito Sí, ya yo creo que sí la si sí la armo entonces <ríe> me les metí bien culero <ríe> hice un checo Pérez <ríe> Meterle bien culero no mames no te salgas de la perra pista que te están pisando los talones casi te los están besando estos culeros Ay güey. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí llego, sí llego, sí llego en primer lugar, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. ¿Qué idiota? Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre. No.